Hay que situarse. Él está visitando un hospital y encuentra el hospital destruido, sin condiciones para atender enfermos. ¿Cómo tú le vas a hablar de Casa Cruz a un presidente que está sorprendido por lo que acaba de ver? Le dijo que no, que hay otra prioridad, de verdad. Es como que tú tengas un enfermo. Y tú estás hablando de fiesta que fulanito, bueno, Juan Gómez, que no tiene enfermo, le va a celebrar a su hija su cumpleaños, pero si tuviera una enferma, una enferma y, y tuvieran escaso de dinero. ¿Cómo usted va a hablar de fiesta en medio de una situación de calamidad y de casa club? Habiendo otras prioridades que los gobiernos, y ahí yo apoyo a Luis Abinader, tienen prioridades que están por encima de otras cosas que son también necesarias. Pero que tienen su momento, este no es momento para cuestiones así, este es el momento para cuestión de salud, salud, empleo, que una gran cantidad de dominicanos va a quedar sin empleo. Que el problema educativo, que aquí todavía señores aquí no se sabe, ese año escolar eso es una incógnita, porque se está hablando de que un año virtual y aquí no están las condiciones para eso. Y yo estoy de acuerdo que se haga el esfuerzo y todo, pero las condiciones para dar clases y que por vía de radio y cosas y de, y, de, y, de, y, de, y de internet, un internet que no funciona, porque aquí a mí se me va, que yo tengo días que no, ni me funcione de la casa a veces ni, ni del mismo celular. Y cuando están los apagones que han ido arreciando de nuevo, porque ahora resulta, como sucede siempre en este jodido país, que la planta número uno de Punta Catalina tiene... Grave falla técnica que tuvo que salir de servicio, Ah, pero salió de servicio de madrugada, hace como tres días. Y el director, el administrador de la planta Punta Catalina, dijo que tenía grave falla técnica. Jaime Arite Escuder, que son unos tipos, eh, Andy Dawaje que se han desacreditado totalmente. Quiso justificar no, que en agosto le dijimos que había que, oye, pero una planta nueva. Con tres mil y pico millones, la estafa del siglo. Esa es la estafa del siglo. Hoy, como una planta que se inaugura ahora, ya hay que sacarla de circulación porque tiene grave falla técnica Porque este país es una cosa terrible, señores. Y, y entonces tenemos problemas de apagones. Ya he visto que en diferentes sectores se está denunciando apagones de manera continua. Entonces imagínate tú, los estudiantes, pero hay otro asunto. Las familias que trabajan y dejaban su niño en la escuela, ¿cómo se van a hacer para...? para, para? Es una situación difícil, muy difícil. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas, Omar. Sí. sí. Adelante. Sí, millones de pesos que le pongo en el presupuesto para el 2021. ¿Cómo es? Un billón de pesos lo nunca ha visto en República Dominicana. Hay ah, presupuesto de un millón, billón, sí. Sí, sí. De un millón sí, mil. De un millón trescientos De un millón treinta y nueve mil. Un billón. Eh, el presupuesto más alto que, que ha habido en la historia eh, de la República Dominicana. Eh, Entonces, el país tiene muchos problemas, señores. Mira ese, ese seguro médico de los empleados suspendidos, que se calcula que son un millón y pico de empleados que están suspendidos. Entonces, que también pierdan el seguro médico en una situación como esta. Yo creo que el gobierno está en la obligación de buscarle una salida por razones de justicia a esa gente, imagínese usted, que usted en medio de una pandemia como esta, usted pierde su trabajo. Y también usted pierda su seguro médico. Expuesto a enfermarse, como está esto del COVID y otras enfermedades también. Y que usted no tenga seguro, que también usted pierda eso. Es una situación dramática, muy dramática. Eh, el país está a la expectativa, por otro lado, aunque Luis Abinader anunció que suspendería lo que... Hay 1.700 funcionarios que no han declarado su bienes. Yo creo que aquí hay que dar una lección. ¿Oye qué? ¿Y qué mojigatería esta y esta falta de respeto? Se anuncia con tiempo que un funcionario que entra, como que el que sale... Tiene que hacer una declaración jurada de lo que tiene, de lo que tiene, de los bienes que tiene. Le dan chance, después de que por una cuestión le dieron un chance de 15 días. Hoy todavía esa gente va a estar burlándose del pueblo porque de nosotros que se burlan. Buena tarde. Buena, madre, gigante. Oh, gigante, ¿cómo está, hermano? Tranquilo, viendo que el gobierno está arrancando con muchos funcionarios que no hay que pasar ni por justicia. Esta gente se es rico ilícitamente y, y, y, y han hablado de eso nadie lo ha atacado. Mira, el hermano de Danilo, Aníbal, el penco, el hermano del penco, el mismo Danilo, la mujer de Danilo, Margarita. toda esa gente tiene cuarto peso partelana que te roban todo el dinero del mundo. Esa gente va a meter a sacar la cuenta cuánto se ganaron. Y lo que son es de gobierno para pa dar toda esa deuda que se debe aquí. Así es, Gigante. Bueno, yo, yo, yo, eh, la gente está esperando que parte de esos funcionarios sean traducidos a la justicia y se hagan los expedientes porque ya está pasando, ya vamos para dos meses. ¿Tú sabes, Gigante? Sí, adelante, Gigante. ¿Aló? Sí, te escucho, te escucho, habla. No, que... Que la gente esté esperando eso porque la gente votó por eso, pues. Porque no fue el PRM que ganó. Así mismo fue el pueblo es. unido, unificado, que estaba cantado el PLD. Y que llegar a, a esa etapa que el gobierno, a esa gente. porque es que esa gente no está dando galletas sin manga, burlándose de nosotros y nada, no veo nada? Así mismo es, gigante. Tú tienes toda la razón. Tienes toda la razón, es gigante. Esa gente se está burlando de este pueblo. Esa gente con una riqueza fabulosa... Y el tiempo pasa y pasa, eh, yo lo dije eh, eh, el tiempo atrás, eh, y está como dice el gigante, el pueblo votó para que ese grupo de salteadores fuera sometido a la justicia. Eso, no, ahí no hay duda. Buenas tardes. Mi querido de la terrena, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Bien, bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Un bien, placer, bien, un placer verle. Eh... Mire, me, don Omar, yo mirando, eh, yo oyendo su programa, esa, esa llamada de gigante, del gigante. Don Omar, es eh, que eh, la gente dice, dice que, que esperemos, que esperemos, porque es lo que vamos a esperar, don Omar, ya tanto tiempo. Este país no está para esperar, este país está para que ejecuten, ¿eh? Este ah. país ya no puede esperar más que lo que ha esperado. Este país esperó eh, 16 años del PLD. Ya, ya Luis Abinader no puede venir a decirle al país que que espere, pero que espere que... Este país ha esperado demasiado. Ya aquí lo que hay que ejecutar es, es lo que hay que ejecutar. Estoy, Gracias. estoy de acuerdo con usted y con el gigante. Ya el pueblo se está desesperando porque vamos para dos meses. Y entonces eh, ya se sabe de antemano, porque incluso hay lo que se llama la auditoría visual. ¿Cuál es la auditoría visual? O una gente que usted vio con una mano adelante y otra atrás. Y hoy usted lo ve que tiene una casa de campo en, en Casa de Campo La Romana. Que usted lo ve que tiene una finca en tal sitio. Que usted lo ve con que ellos cuánta allí Que usted lo ve con una casa multimillonaria. Que usted lo ve que tiene millones de pesos en los diferentes bancos. Entonces eso hay que actuar. A mí no me venga nadie ni que combate, Porque incluso esa auditoría visual. Leonel Fernández. Yo recuerdo que introdujo y, y se hizo famoso eh, un, un párrafo dentro de las modificaciones, que, de las tantas modificaciones que introdujo de Leonel, que después no cumplió él, de que el funcionario era el que tenía que demostrar lo que tenía. No el Ministerio Público ni la justicia. Es usted que le demuestre a la justicia cómo usted consiguió toda esa riqueza. Eso, eso fue obra de Leonel Fernández. No es funcionario. Usted no tiene que demostrarle nada. Es usted demostrar cómo usted consiguió toda esa vaina. Mire, yo tengo esto. Lo conseguí de esta manera. Y hacer un cotejo con impuestos internos. Usted pagó los impuestos. En impuestos internos usted tiene, como decía, como decía un, un tipo, un millón de pesos que usted declare en la renta Pago un 25% de impuestos. Buena tarde. Buena tarde. mal. Sí. Pero los que entraron son peores, porque los que entraron ahora tienen una fortuna que no pueden explicar. Por ejemplo, porque qué tú no hablas de la, de la fortuna que tiene en Gran, en Gran Caimán, eh, Luis Abinader, que sin pagar impuestos la, la, la tiene? Entonces, eso no va a pasar. Lo, porque este pueblo lo, está, lo están estafando. Y tú sabes que esto esto le vendieron un cambio, un cambio que no es. El verdadero cable, un estructural, y tú que existe sí de la izquierda, ¿sabes? Que eso no es cambio más. Y no, es es que una oligarquía que ha tomado el poder para seguir haciendo lo mismo que, entonces, según los que tú, estamos en el PLD. Entonces, ok, según tú tenemos que cruzarnos de brazos, no exigir que se metan los ladrones presos. No, pero los tú. ladrones están aquí, es que los ladrones han seguido ahí, es que los que, está, los que están ahí tienen fortuna, que no pueden explicarla. Pero yo ¿Eh? te voy a decir ¿Eh? lo siguiente, ¿Eh? porque, pero, ¿vale? yo te... pero espérate, espérate, espérate, ¿vale ¿Vale yo te voy a decir lo siguiente, ahora yo voy a hacer papel del diablo, porque no me gustan los babosos que crean eh, pintarse de baita. Y, y que este radicalismo, que yo no sé de dónde viene, pero Luis no, Bernadé no ha sido funcionario del gobierno, o sea, pon tú que él no tenga, pero tú no lo puedes acusar de que, diferente a un Temito Cremontá o a un Danilo Medina, que fuera sí fueron funcionarios del gobierno. Este tipo, ahora que es que presidente de la República, ¿qué acusación tú le haces? ¿Qué acusación tú le haces? ¿En qué institución trabajó que tú digas? Mira, pero además ese hombre viene de una familia que tiene una riqueza fabulosa, que era su papá Binader. Lo que pasa es que esto está lleno de babosos que por querer presentarse de radical, salta con disparates, con todos los disparates del mundo. Quiere un mes gobernando y él presentó su declaración. Que son mucho dinero. Eso es una gente que tiene mucho dinero. Como otra familia tiene muchísimo dinero. ¿Qué, ¿Qué cargo tenía Binader que se robó eso que tú dices, según tú, en Gran Caimán? Esto está lleno de baboso, Todo lo baboso se le ocurre hablar de todos los disparates del mundo. Eh, claro, porque es para ocultar. Es para ocultar los peleeístas. Esos que hablando de izquierda, ¿qué izquierda de carajo es usted? Eh, aquí tenemos a Buena, Leo. Buena, Buena, Leo. ¿Cómo está, Omar? Bien, hermano, bien. hermano, bien. Omar, ¿tú tienes comunicación con el medio Clava? No. No, no. Él no, él, él no puede pagar todavía. ¿No le han pagado a los. Ah, pues, a personas tan graves? A los pensionados y, y, y, y, y, y a los activo? Bueno, pero ahí ya tú estás haciendo. He llamado para que Leocadio, que es un pensionado del INDRI, donde el director es casualmente el ingeniero Olmedo Cava, eh, le dé una explicación por qué no le han pagado a los pensionados y hoy estamos ya a 30 de septiembre. Normalmente le pagan los 25. Bueno, pues ahí está.